Ya Corriendo como una vacila como una gacela, huyendo de ti aunque me duele. En mi selva, bebé Y nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola para que pase frío Solo animate, tu animal y el primate De ahí va la cama, mátame, mátame. Hasta que hagamos que el tiempo se pare Sierra nos volvemos a escapar ven cosas más